Verde, lenta, la tortuga. Ya se comió el perejil, la hojita de la lechuga. Al agua que el baño está rebosando, al agua, pato. Y sí que nos gusta a mí y a los niños ver la tortuga tontita y sola nadando. Rafael Alberti.